Chicos, bienvenidos de vuelta. El misterio de la gruta todavía sigue con nosotros. Y, y al parecer hemos encontrado videos que nos muestran... Hmm, algo interesante y además... ¿Qué? Chicos, creo que tenemos una nueva aventura, probaremos con este nuevo truco, entrar como un fantasma dentro de la gruta de Fortnite que lleva cerrada tanto, tanto tiempo y descubriremos por fin lo que se esconde misteriosamente dentro de la gruta, familia...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 Hmm. Te me pones farruco, ¿eh? Ajá, uh -huh. sí, potoma <risa> A dormir, crack <risa> Hemos regresado al mapa de Fortnite Porque un nuevo misterio en la gruta se aproxima Desde la última actualización de Fortnite ya sabéis que Ahora disponemos de las sombras en el juego Algo nuevo en los Fortnite -mares. Cuando mueres en una partida te conviertes automáticamente... Un secuaz sombra Así que estas sombras Tienen algunas habilidades Especiales como El poder atravesar paredes Y sin ningún tipo de problema La verdad ¿Qué les parecería si Nos introducimos dentro de la gruta? ¿Creen que podremos? ¿O que será un mito cazado? Uh, realmente No sé cómo no se me había ocurrido Esto antes Estoy rayado Así es, que hemos probado absolutamente todo con abrir las puertas grandes de hierro de la gruta. La gruta ha sido sellada. Y queremos saber y descubrir por qué, qué es lo que esconden dentro. Las filtraciones siempre nos han mostrado que las puertas de la gruta algún día serán abiertas de nuevo. Así que seremos los primeros en entrar dentro. Algunas veces hemos conseguido algún bug o glitch para lograr entrar, pero... No del todo hasta dentro Así que por eso Estamos aquí hoy Está graciosa la cosa La verdad Intento ser una sombra Pero literalmente nadie puede destruirme En esta partida Así que si, si no conseguimos Nuestro deber Probablemente me, me raye la verdad eh, ¿Bro? ¿Qué haces aquí? Pobrecito Me da pena ¿Lo matamos? Pues lo que tienen que hacer los jugadores tan buenos y profesionales como yo, para morir, es... esto. ¡Oh! ¡Ya somos sombras! No había visto algo tan significante como esto ¡Madre mía! Es imponedor Literalmente, no sabéis las ganas que tengo de probar este nuevo truco Y de irme ya a dormir tranquilo sabiendo que he sido el primero en el mundo en entrar en la gruta con el nuevo truco Así que estaremos usando de nuevo esta habilidad para poder atravesar paredes E intentar entrar en la gruta sellada Tenemos una pared aquí, por ejemplo Vamos a probarlo Dejarme probar lo que pasa cuando hago clic en la habilidad ¿Qué? Hemos atravesado las dos paredes, loco Así que Lo probamos con la gruta y si no funciona No se preocupen, tenemos todavía El truco final Para enseñaros Vale, por aquí está la nariz Probamos en 3 2 1 eh, Nada, parece que por esta parte No podremos conseguir nada Está totalmente Sellada oh, Mirar eso Realmente es uno de mis lugares favoritos dentro del juego Las puertas metálicas Vamos a intentar colarnos dentro como si de una discoteca VIP se tratara Me estoy concentrando Vaya, parece que no se puede Hemos conseguido hacer un pequeño glitch con el cual... Nos ha mostrado finalmente algo escondido dentro de la gruta, o quizás se trate de un bug. Realmente no sabemos darle explicación a esto que hemos encontrado, ni podemos lograr ver de qué se trata con claridad. Hay algo dentro seguro de la gruta, y lo hemos conseguido ver, antes que nadie. Ya solo por eso, el tito Neox merece un buen like, por favor Y si me sigues en Instagram, lo tienes debajo de la descripción, ¿vale? Hermanos, si les ha encantado el video, dejen su poderosísimo like Para que sigamos trayendo los mejores videos de Fortnite de entretenimiento Y si no formas parte de la familia, bro, eh, sería una falta de respeto, la verdad, bro Suscríbete al canal, que es gratis <risa> Código Mr. De Neox en la tienda Y recuerden, si quieren, pueden ser miembros del canal con todas las ventajas de la Neox Army tienen el link debajo en la descripción